Despertaste, abriste los ojos hoy, estás respirando, todo eso lo ha hecho Dios. Por eso en estos momentos cabe decir una palabra, y es gracias Señor, porque en este momento me has despertado, me has dado una nueva oportunidad, para estar de pie, para vivir en tu gracia, para seguir tu camino, Señor, y ser feliz en tu nombre, y para poder servirte. Bendice, Señor, mi vida, la de mi familia, la de todos mis amigos y amigas. Bendice, Señor, a cada persona que hoy has tenido este privilegio. ¡Qué detalle, Señor! Has tenido conmigo En este día Gracias Papa Dios Porque tú eres bueno Porque tú eres grande Y poderoso Que se haga Señor Tu voluntad en mi vida No la mía Gracias Señor Jesús Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio